Bueno, tenemos también a, a ela Ella está en, en dirección de cine, entonces ella les va a contar un poquito de lo que ha aprendido. Hola, buen día. Yo soy Ella, yo tengo 10 años y lo que yo he aprendido en el curso de cine hasta el momento es aprendí a trabajar en Adobe Premiere que es una plataforma para editar videos, también he aprendido los géneros cinematográficos, aprendí los géneros de cine por formato, los géneros según la ambientación, lo que es la premisa que también se le conoce como el offline, también el cómo construir una premisa, también eh, eh, estamos próximos a trabajar en el guión de una película para hacer la película y también trabajamos lo que son los 15 elementos sobre el viaje del héroe, que, pero mi favorita es el final porque el final es muy... Lo puedo manejar a mi gusto, entonces yo puedo decir Si el, si al final de mi película yo puedo decir O el héroe soluciona todos los problemas O el héroe aprende la lección O el héroe no no aprende nada Y sigue siendo un héroe odioso, no es un héroe Y puedo tengo las opciones de decir si sí, termina siendo bueno o el final puede ser algo que nadie espere que no sea que va a terminar en un final feliz y puede terminar en un final que el, el, en un final abierto que cada quien cree su propio final ella se la pero bueno yo te pregunto qué parte del cine te gusta qué línea qué género hacia dónde te quieres ir cómo te pues... ves tú allá pues mi género favorito es el del suspenso, um, yo me veo allá como, como una super cineasta y mi género pues, favorito es el del suspenso porque en mi casa, las escaleras de mi casa son espantosas, son muy tétricas y me encantan porque si yo me paro abajo, las escaleras de mi casa son horribles, parecen infinitas y al final hay un cuadro espantoso. Pues por eso me gusta el suspenso, porque es súper tétrica mi casa. ¿Sí ves? Genial, todo empieza desde casación, ¿Sí o no, chicos? Mi Andy, lanza la pregunta. Hola, ¿Cómo están? Creo que la primera vez que pasa en este programa que yo hablo, siempre estoy como detrás de bambalinas, me causó mucha impresión el tema de Ella, que a los 10 años ya sabes manejar a Adolf Premier yo soy profesional en, en todo lo que tiene que ver con eh, audiovisuales soy experto en Pro Tools eh, también sé de cine, sé de televisión y demás y a mi edad devolvamos el de un poco hacia atrás aprender lo que es Adobe Premiere es complicado es complicado en el sentido en el que son muchas cosas que tienes que hacer y si la que hiciste anterior no empata con la siguiente vas a tener muchos errores en este momento quiero saber cómo has manejado el tema de de tener ese guión, cómo empalmarlo, o cómo manejas el ritmo de la edición, o sea, cómo lo haces. Andy, por ahora hemos visto la premisa y los 15 pasos del héroe, hasta ahí va Ella, porque todavía no hemos acabado la producción. Pero, Ella trabajo es con los stop motion, porque sí. hago los stop motions, no como para decirte, este haciendo una película y te va a decir que... ¿Te estoy transmitiendo este sentimiento? No, simplemente hago un stop motion y lo hago como un pasatiempo que me entretiene mucho porque lo hago con mis muñecos y entonces los hago como de... hice uno de un minuto de 256 fotogramas y... ¡Cool! y lo puse en Adobe Premiere me tocó... estuve como dos semanas trabajando en eso porque me costó mucho trabajo, estuve cortando, pegando, le puse fondo, le puse música, le puse intro, le puse todo y la verdad sí me costó mucho trabajo y aprender eso lo he aprendido con el profesor y también he aprendido como eh, simplemente miro cualquier botón y lo hundo y ya voy aprendiendo lo que salga entonces si un botón no sé cuál es le doy click y lo que pase con el stop motion ya eh, depende de lo que suceda con el botón es lo que yo trabajo entonces es eh, no es como yo no veo la plataforma como o oh, súper eh, super estresante trabajar con eso sino que yo lo veo como más como diversión y entonces le empiezo a dar a todas las teclas de mi computadora y entonces le empiezo a la N y luego a la O y depende a lo que haga depende de lo que haga cada tecla así lo voy aprendiendo y lo voy apuntando genial eso me encanta porque eso es lo que pasa detrás de la edición. Muchas personas cuando ven un contenido en cualquier plataforma, sobre todo en, en Instagram, hacen una historia y dicen, ay, ¿eso tan fácil? ¡Fácil! Hacer un minuto, tú muy bien lo dijiste, toma muchísimo tiempo. Y lo que te decías de tener esa curiosidad de saber lo que está pasando y demás, es genial, porque como te digo, muchas personas ven una ventana, de por ejemplo, de herramientas que tiene Adobe Premiere o de After, y se bloquea de una. Pero genial, me encanta, me encanta esa parte. Pati, te doy la palabra. Gracias, mi Andy. Y sí, efectivamente, todo el tema es ensayo y error, y la educación disruptiva es ensayo y error, y el ensayo es práctica, práctica, práctica, y luego anoto, como muy bien dice ella, tomo nota, e incluso hasta generan nuevas teorías, ¿cierto? Porque el ensayo, es decir, la práctica, hace nuevos caminos para el aprendizaje, y eso es la educación disruptiva, ¿cierto, Michael? O estoy un poco equivocado. Sí, además una cosita chiquitica para aclarar finalmente para ir a la pausa Y es, eh, ellos hasta ahora están empezando eh, el proceso, digamos que hasta ahora están entendiendo algo de, de Premier y empiezan con el con la premisa, digamos, eh, frente a la pregunta de Andy, lo primero que hacemos para poder estructurar nuestro guión y poder contar esta historia es estructurar esta premisa y entender los 15 pasos del eco, Y ahí van, ahí van hasta el momento. El producto de este proceso será el prim la primera película de Chap producida, editada y dirigida por niños y la vamos a colocar una galería de arte en OpenSea para que pueda monetizarse a partir de NFT NFT es token no fungible que es como a partir de criptomonedas de Ethereum, ellos puedan monetizar esta obra de arte y ese sería como el final del proceso, esperaríamos presentarnos en un festival de cine eh, el próximo año y pues podernos ganar un premio por hacer la primera película dirigida y hecha por niños y fabuloso, y yo te digo a Michael, él va más adelante, porque el hecho del ensayo y de la tecla, tecla, tecla y, y empezar a, tal vez a jugar, pero es un juego muy creativo, llamémoslo así, que tiene un objetivo claro, ¿cierto? Aunque todos los juegos siempre tienen un objetivo claro, lo que pasa es que los adultos ya no lo vemos, pero ese juego va más adelante de lo que tú dices en, en, en tu estructura. Ella va más allá, ella yo creo que ya estará mirando, bueno, y, y qué historia le pongo porque ya me gané el premio por allá en, en, en el concurso o en el, o en el tour de cine o algo así, ¿cierto? Fabuloso. Pero bueno, entrémonos en una pausa, chicos, con su ¿cierto? Y pues es fabulosa, que es la canción esa del Tiger, ¿cierto? De El Ojo del Tigre. Una canción que nos inspira a luchar en esas dificultades, en el aprendizaje Y pues, chicos, que el sueño no es sufridera, el sueño es realidad Y miren estos niños que tenemos hoy aquí con Libertadores, fabuloso Escuchemos entonces el Ojo de Tigre de Sugar Bird.